¡Hola, fantasmitas, ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Ya estamos de regreso, ya tengo ahora sí mi compu. Yo ya regresé a la vida porque como les platiqué por Instagram y por Twitter, me parece, estuve súper enferma el fin de semana. No tienen una idea cómo me dolía el estómago horrible, horrible, o sea, de verdad así súper lucha creo que bajé como 3 kilos esos días, entonces horrible, pero bueno, hoy ya me siento mucho mejor pues es que ya estamos de regreso, aquí está Millie, ven Millie, muchas personas opinan que Millie debería estar incluida en la intro, donde solo están mis gatos porque pues Millie, ya les digo, siempre me está cuidando aquí, ustedes lo han visto, yo no la encierro ni nada, a ella le encanta estar aquí, así que no sé, díganme en los comentarios si Millie debería estar en la intro también, pero bueno el día de hoy les traigo un caso muy interesante, consta de Tres videitos nada más Tres pruebas de lo que está pasando Pero de verdad... Ustedes saben que mi archienemesis eh, son las muñecas Entonces, pues este video tiene que ver con muñecas Así que, bueno, ya se imaginarán el resto, de verdad Está muy padre, me recuerda a otro caso Pero bueno, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante Pero bueno, eh, recuerden suscribirse Ahora sí van a estar apareciendo mis redes aquí Como les dije, ya recuperé mi compu eh, Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter En todos lados me pueden encontrar En todos lados hubo contenido, que los memes, que las historias Que otras historias en TikTok Así que bueno, por ahí se los dejo y recuerden suscribirse antes de que se vayan. Ya somos más de un milloncito fantasmitas. De verdad, sigo muy contenta por esto. Y ya eh, en esta semana les voy a subir las fotitos que me tomé con la placa. Entonces, bueno, si quieren checarlas, por ahí van a estar eh, por mi Instagram. Y también por ahí les subo reels y demás. Así que, bueno, por ahí me pueden encontrar. ¿Y qué les parece si sí, comenzamos ya con este videito? Para ahora sí que tengan pesadillas, igual que yo. Adelante con este video. Ok, fantasmitas, esto es una cuenta que me han estado etiquetando constantemente. Es lo que les digo, si tienen alguna cuenta si ven algún video raro, si tienen algo con lo que ustedes quieran que yo haga un video, por favor, etiquétenmelo o etiquétenme o mándenmelo por mail si así gustan o un mensajito de Instagram, ahí estoy checando los DMs y bueno. Esta es una cuenta llamada Haunted-Charlotte, ¿ok? Eh, Charlotte embrujada, básicamente. Eh, y pues bueno, aquí dice: Documentando mi. Documentando la vida de mi eh, muñeca embrujada, supongo. Y luego dice: eh, No sé qué estoy haciendo, ¿ok? Es una cuenta que hasta ahora, que es 10 de agosto, literal solo tiene tres videos, nada más. Pero uno, este. Pues llamó muchísimo la atención, ahorita van a ver por qué. Pero bueno, básicamente, lo que esta persona dice es que compró una muñeca. Ya saben, como en estas tiendas que hay eh, como de antigüedades, ya saben que de repente llegan cosas como bien viejitas, algunas sí maltratadas, algunas más cuidaditas. Este es el caso de algo maltratado raro, eh, porque es esta muñeca que estamos viendo en pantalla, o sea, no tiene un ojo, se ve como que se lo taparon o no se lo crearon simplemente. Se ve que es antigua, se ve un poco, pues sí, ya saben, maltratada, pero pues no al punto de que esté rota, rota, ¿ok? Y bueno, dice que la consiguió ahí en, en lo que es, eh, les digo, la tienda de antigüedades y que la esposa de, pues me imagino, pues la persona que compró la muñeca, pues no la quiere. Que, que dice que siente que, que está poseída, o sea, que le da mala vibra simplemente y pues yo creo que pues cualquiera, ¿no? O sea... Uh, Estaba muy extraña físicamente, y aparte, ellos notaron que desde que llegó la muñeca eh, siempre hay como cosas eh, tiradas en el piso, o sea, como cosas que, o sea, como por ejemplo esto, tirado en el piso. Cuando ellos, digamos, viven ellos dos y sus perros, entonces, pues no es así como que los perros se la pasen tirando cosas. Y su esposa le empezó a decir, ¿sabes qué? O sea, deshazte esta muñeca porque no me gusta nada, o sea, y veanla, la, la verdad es que sí está extraña. Entonces, pues lo que procede a hacer este hombre es dejar grabando a la muñeca mientras ellos salen de la casa. Comenta que los únicos que están en la casa, pues son los perros, pero vamos adelante con el video para que ustedes vean qué pasa. Este video es como en cámara rápida, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, o sea, una o dos horas grabando, pero lo ponen en super cámara rápida, pero vamos a ver qué pasa. Entonces ustedes ya vieron que se la pasa tirando cosas al piso Y como el perro también se sobresalta al llegar al punto donde está la muñeca Y procede a irse mejor ¿Okay? Así como de que, ay aquí no me gusta, mejor me voy no noto como que el perro sube mucho la mirada Así como, oh, pues es algo que está ahí arriba Simplemente pues llega a ver lo que hay Y algo lo asusta y procede a irse Más no se ve algo Así como pues de que la muñeca se mueva O algo así A simple vista, ya que estaba leyendo los comentarios Y dice que justo cuando tira Se ve como que la muñeca sonríe un poco Así que vamos a acercarnos la cámara a ese punto A ver si es cierto y ponerle un cámara rápido Así que vamos a ver Así que, no sé, ¿ustedes lo notaron? ¿Lo notaron? ¿No lo notaron? No sé, díganme en los comentarios Ahora, vámonos con el segundo video Aquí dice, ok, pues una actualización, ¿no? De la muñeca que mi esposa sigue diciendo Que me deshaga de ella Y con razón este video se hizo tan viral Casi 7 millones de personas vieron este video Pueden notar que la eh, muñeca La otra, la Cabbage Patch Muñeca este, Pues se está moviendo así Como... Sí, como bailando. Dice que es de su hija. Ah, entonces bueno, vive también con su hija, pero bueno, en el video pasado no hay nadie más. Ok, entonces se ve cómo se mueve, ¿no? Y tú dices, mm, pues curiosito, qué miedo, yo no tengo una muñeca que se movería. Pero ahí enseña en el video, enseña cómo la muñeca no tiene pilas y que le saca los cables. Ahora, ¿se acuerdan que hace un tiempo traté un caso parecido como de una muñeca también así, donde se movía y demás, pero pues no tenía nada y básicamente los videos de la mujer eran de cómo le sacaba los cables y pues literal la deshacía para que vieran que no tenía pilas y aún así la muñeca se seguía moviendo. Bueno, más o menos como que me recuerda a esto, eh, se ve que la muñeca pues les digo sigue bailando y dice eh, ahí el hombre que esa muñeca, la bonita, o sea la de la cabash, muñeca, simplemente hace esto de moverse cuando está cerca de la otra muñeca, ¿ok? De la muñeca maldita, cuando se la acercan empieza a hacer esto, la retiran y ya no se mueve. Pero pues se mueve y se mueve y pues ustedes pueden ver que no tiene algún mecanismo así como a simple vista, vamos a suponer, se ve que los carros están hasta por fuera y todo, es decir, que ya no hay conexión porque luego, pues personas han dicho, ¿no? Como de que se queda alojada algún tipo de energía de las pilas restantes o algo así y que pues no, ok, entonces bueno, leyendo los comentarios, alguien le puso, necesitas quitarle las baterías que están en los pies de la muñeca que se mueve, y eh, no nada más las que están acá atrás para que la muñeca deje de moverse, entonces este hombre responde a ese comentario y dice, ok, o sea, sinceramente, eh, me sentí casi, casi como aliviado, de, de ver tu comentario Porque dije, ok, pues le quito las pilas Y pues ya se va a dejar de mover Pero aquí en este video enseña que no tiene Pilas en los pies O sea, el pie está hueco Y nada más es la piernilla, así como los puros cables Que hace que se mueva con las pilas Que no tiene en la parte de atrás La tiene y les digo, casi casi Pues eh, pues ya casi desecha O sea, ya casi casi le quito toda la ropa y demás para que vean que no hay nada y los pies están huecos y la muñeca se sigue moviendo. Sigue moviendo los piecillos, es decir, que quiere seguir caminando y demás. Pero definitivamente no hay ningún espacio como para que haya alguna batería ahí. Y además se escucha que sigue cantando pues, su caja musical. Pero me imagino que esa pues sí la tiene con las pilas de acá. O sea, es, es imposible, ¿no? Que siga funcionando bien, pero no tenga ninguna manera como de generar energía. Y pues volviendo a lo mismo, no tiene baterías, la otra muñeca no se mueve ni nada, es como de porcelana Y pues bueno, en los comentarios también le ponían de que, oye, ¿y qué tal si la otra muñeca, la poseída, está usando a la cava Patch Doll para comunicarse? Y pues era así como de que, ah, ok, pues sí, puede ser, porque la muñeca hizo un jejeje, así como una risita al final Que no era como de la muñeca así original, el sonido original Entonces, este video lo acaban de subir hace un día. Les digo, eran tres nada más. Hasta ahorita que yo estoy grabando esto, solamente hay esos tres. De aquí a mañana que se suba este video, si hay una actualización, pues la voy a incluir justo aquí. Pero si no, pues vamos a dejarlo hasta aquí, este caso. Y bueno, de todos modos, vamos a seguir viendo qué tanto documentan, porque a mí se me hace que este va a ser una cuenta que va a generar como mucho ruido ya que con esos simples tres videos pues ya tiene casi 100.000 mil seguidores entonces pues vamos a estar viendo si hay alguna actualización rápida se les voy a poner por Instagram o de otra manera nos esperamos a que pasen otros cuatro tres videos para volver a hacer la segunda parte de este video pero bueno ay no es que esto de las muñecas de verdad es un tema un tema y ya saben que a mí me causa muchísimo pesar, porque pues a mí no me gustan las muñecas absolutamente nada, mucho menos las que se mueven y mucho menos las que están poseídas, pero bueno fantasmitas, espero que les haya eh, gustado mucho este video, este caso los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente cuídense mucho de las enfermedades, les digo yo súper mala del estómago y conozco a muchas personas que estuvieron enfermas del estómago ahorita por alguna razón, no sé si hay algún virus o alguna bacteria, pero bueno, les mando muchos besos, nos vemos al siguiente y los quiero muchísimo